Buenas, buenas, buenísimas, buenísimas, buenísimas, buenísimas. Bueno, a ver, a ver, ¿qué está pasando? A ver, a ver, te me concentro, bueno ya, me concentras, por favor. Gracias. Ya. Bienvenidos chicos a un nuevo video, el día de hoy es muy especial Porque hoy voy a estar haciendo unos cuantos retos de lanzamientos Pero no voy a estar solo, no señor Voy a estar con nada más y con nada menos que con Baku Twins Un Baku Master de Dubai Porque las colaboraciones ya van hasta otros continentes, otros dominios Bueno, bueno, otros otros imperios Bueno, bueno, dejo el link de su canal aquí abajo en la descripción Dijimos, hey, hagamos algo como diferente ¿no? algo una colaboración interesante y dijimos ¿por qué no hacemos como lanzamientos especiales? así que voy a aceptar el reto que él me hizo de lanzamiento porque él cree que puede llegar a mi casa a, a mi barrio con la pandilla, con la raza y salirse así nomás pues no pues no, porque esta es mi respuesta. Voy a hacer los retos que él me dijo. Y además de eso, voy a dejar también al final de este video los retos que quiero que él haga. Así que dejo el link de eh, su canal para que vayan, lo vean y vean pues la segunda parte. No Recuerden ir a mis redes sociales, las dejaré aquí abajo en la descripción. Y recuerden ir a Drografi, un canal muy genial de animaciones y demás. What's up Bakugan brawlers? It's me, Faisal from the Baku Twins, and today I have a very special video. I have a collab with a special Bakugan YouTuber called Tu Bakugan S. He is a very, very popular YouTuber, he does amazing Bakugan content. Make sure to check him out. So in this video, he will be challenging me five trick shots that I should be doing, and I will be challenging him five trick shots for him to do. So, the five trick shots that he's gonna be doing the first one is that he has to roll, um, he has to do a curve roll using a normal Bakugan. Could be uh, like the legacy Bakugan series. So, he could use from season one to the Bakutek series, it's fine, but he can't use the Battle Planet ones. He should roll, he should do three different curve rolls like you're seeing in the video right now. From three different distances so, three gate card three bakugans en different distances so, just like how the video is showing. listo chicos entonces aquí ya tengo preparado como todo <risa> vamos a tratar de hacerlo así que baku twins vas a caer con estos retos voy a hacer uno por uno vamos a ver cómo nos da pero lo más probable es que me vaya perfecto porque soy perfecto ok bien entonces dice que el primer reto es abrir el bakugan dando saltitos no entonces vamos a ver Vale, uno. No sé si tenga que ser seguido. Dos. No no, no puedo creer que me salió la primera. No, no me salió. Ahí va, uno. Vamos con el segundo. No. Me marré. Va, otra vez. Ah, esto va a tomarse un buen tiempo. Ya, fácil. Ya, listo. Ahí está. Chao. Tú sales. Ahora la siguiente. Sí, vamos, vamos, vamos. Bueno, bueno, bueno, bueno. Nos calmamos, nos calmamos. A ver, a ver, a ver. Solo te pido que, por favor, te abras. Vamos, bebé. ¡No! ¡Oh! Sería genial que hubiera un Bakugan de práctica para estar. En plan, que sea un Bakugan es súper simple, súper simple. O sea, que sea como. como que solo se pegue ya. O sea, ¿sabes? Algo así. Para que no tengas que estar como. Armando, desarmando. <coughs> Vamos a ver. ¡Ah, vámonos, Vamos! The ¡Sí! second trick shot it should be with the critical KO. This one should only be used. You should only use the BakuTech Bakugan series. So like the video showing just a generic critical KO. Bien, el siguiente es como ya mencionaba trivial. Porque el siguiente es solamente un Critical KO, ¿no? Como Yo hago esta técnica, es que golpeo así, en cuestión de dispararle. Y que se abra este, que no creo que sea difícil. Entonces va. Bueno, no fue. Bueno, es un Critical KO, pero necesito pararme aquí, ¿no? Entonces no vale. Ábrete. Oh, vamos, eso eso es un stand, eso es un stand, ya la, las bolas, eso es un stand. Siguiente reto, vamos. Then the third challenge is that he should use a skyrader Bakugan. It should open on one gate card and land on another gate card, which is a decent amount of space away. It shouldn't be connecting to each other, just like how the video is showing you. ¿Cómo lo ves? No tengo ni idea. Por lo que veo, me lo va a tomar mucho tiempo. Ya, listo, vamos a hacer a Reptac, porque Reptac sin estimar sí se puede pegar en, otro, en otra carta, entonces vamos a ver. ¡Tómalo! Ahí está, papi, era tan sencillo como eso, ya está listo, mira. Imantado. Oh, este, este fue rápido, este solo tomó como tres intentos. Bien, bien, bien, Reptac. Vamos con el siguiente reto. El cuarto cha uh, challenge es como el primer challenge, pero esta vez debería usar a Battle Planet o Armored Alliance Bakugan the new rebooted series and he should do a curve roll from three different distances using three different bakugan and only using one baku core just like how it's shown on the video bueno este es de los retos a los que más miedo le tengo por la sencilla razón que es con baku core vamos a estar usando bakugan en baku core porque siento que son los mejores para esta situación entonces va pues no sé es qué va a ser super jodido ya me vi aquí 8 horas mind and flesh de pronto, la estrategia está en usar a Fangsor todo el tiempo. Si no tengo que Fangsor tiene cierto efecto, ¿no? A lanzarse, va así, mira, este se va para allá. Va, ahí va. Bueno, vale, va, primera. Eso, yo sé que tú quieras salirte ahí, bebé. Segundo hecho. Si tuviera tres Fangsor, sería brutal, pero solo tengo uno. Vámonos, bien. Uf. 40 minutos reto completado vamos con el siguiente and then the last the fifth and the last challenge is the long distance roll you, he should put eight gate cards away from him and roll from a far distance and open so good luck hopefully you complete these trick shot challenges and I'm ready to do my challenge Bien, el siguiente es un lanzamiento de 8 cartas de distancia. Bien, y aquí está la octava carta, que es donde va a estar, pues, va a jugar, ¿no? Y voy a tratar de hacer que se abra. Bien, voy a estar usando al recién reparado, recién traído de vuelta a la vida, Naga. Entonces, 8 cartas. Vamos a ver cómo nos va esto. Toma, ahí está, ahí surgió, ahí surgió. Voy a hacerlo con otro mismo juguete favoritos. Ahí está. Tómalo con hoy papá. Bueno, ese fue más fácil. Y bien, ya los completé, pero ahora es el turno de Baku Twins. Así que a continuación voy a dejar los 5 retos que voy a dejarle para que haga. Link aquí abajo en la descripción para que vayan a ver la parte de él completando pues, mis retos, ¿no? ¿Y en qué consisten? ¿En qué consisten? Bueno, pues lo explico. Entonces, el primer reto es el de rebotar. Es decir, tiene que rebotar en una zona o en alguna plataforma u objeto y al rebotar tiene que chocar y caer en el Baku Core, tal como están viendo en pantalla. Puede usar la generación Bakugan que quiera. Bakugan Bakutek, Bakugan Battle Planet, Bakugan Armor Alliance, Bakugan Battle Brawlers, lo que quiera. Pero tiene que haber un rebote sí o sí. La segunda lo llamo Villarreal. ¿Por qué? Porque tiene que golpear un Bakugan Y el Bakugan que se tiene que abrir no es el que lanzó Sino el Bakugan que golpeó Y ese se tiene que abrir en un Baku Core Las dos que he dicho son en Baku Cores No pueden ser cartas portal El tercero es uno que no es tanto un lanzamiento Sino más bien un truco Y es coger un Baku Skyrider Soltarlo encima de una carta Y cuando este rebote y caiga Tiene que atraparlo con una carta portal Y que haga stand sobre esa carta portal que sostiene Y luego el cuarto es Lanzar lo llamo el río Nilo ¿Por qué? Porque tiene que lanzar entre las aguas Es decir, tiene que hacer una hilera de 8 Bakuganes mínimo La, la distancia entre las columnas es de 2 Bakukor Y la condición es que cuando haga los lanzamientos no puede tocar ningún Bakugan y el Bakugan que lanzó tiene que hacer stand. Y por último, es lo mismo que el de lanzamiento de las aguas, pero esta vez va a estar usando un bakutek y una carta portal y además va a tener que hacer una curva de tal forma que el Bakugan caiga sin tocar ninguno de los Bakugan. Y esos son mis retos bakutwins ¿Qué dices? ¿Qué dices colega? ¿Lo lograrás? ¿Lo lograrás? ¿Me darás el placer de verlo? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Bueno, dejo el link en la descripción para saber qué pasa. Sin más, espero que les haya gustado muchísimo este video. Y recuerden darle a like, comentar, compartir y suscribirse. Y señores, para ver más colaboraciones, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo digo que sí, hagámoslo, ¿por qué no? Y sin más, sin más, ven, acércate, acércate, acércate, acércate, acércate.